En medio de una riña, una persona perdió la vida tras ser herido con un arma blanca en un centro de expendio de bebidas en la comunidad de Huiza el pasado sábado. El propietario del negocio narra cómo ocurrió el hecho. Se, se armó una discusión dentro del negocio. Entonces, eh, era discutiendo con otro muchacho que estaba. Entonces, el, el muerto le dijo, él no anda solo esa, por esa palabra. Entonces, el muchacho estaba discutiendo, vino y salió afuera que no era qué y lo puñaló en tanto que miembros de la policía nacional están tras la búsqueda de Robelsi Antonio del Orbe Sánchez quien es señalado por la entidad del orden como el responsable de causar la muerte a Emilio José Marizán Xiomara Arias de la de Comando noreste de la Policía Nacional ofrece los detalles eh, la policía nacional les hace un llamado